Sí, me he sentido más satisfecho con el de los compañeros. Creo que se han unido a, un a, a la provincia de Duarte, la hermana de Bar, la se han unido a el gente que vivo, bueno, zumba todas las personas que han estado acompañando aquí, para tener el apoyo de todos.